Quod erat demonstrandum, que quiere decir lo que quería, lo que se quería demostrar. No, tranquilo, no estamos en un curso de latín, estamos en un curso de matemáticas, en un curso cero de matemáticas. En un curso cero, no de los típicos cursos ceros destinados a suplir las carencias de conocimientos que podáis tener, no, es un curso cero especial en el sentido de que el objetivo no es precisamente ese, sino intentar facilitar al máximo a los nuevos estudiantes de un grado en matemáticas el salto que se produce entre los estudios preuniversitarios y las primeras semanas del de grado en matemáticas, las primeras semanas en la universidad. A todos nos ha pasado. Esas primeras semanas, bien sea por el nivel de abstracción que tienen los contenidos teóricos, bien por el lenguaje casi críptico que se empieza a utilizar, vamos muy perdidos. Y lo que queremos en este curso es precisamente pues que no pase eso o que pase lo mínimo. Por eso, el objetivo del curso, ya digo, es mostrar cómo se trabaja en el grado en matemáticas y más que trabajar con fórmulas y con cálculos, lo que vamos a hacer hincapié es precisamente en que las matemáticas son, sobre todo, abstracción y deducción. Abstracción para poder sacar de una cantidad de ejemplos o de situaciones diferentes aquello que tiene en común y deducción porque a partir de esas abstracciones luego se deducen resultados. Y esas son las características fundamentales de las matemáticas, su universalidad porque, precisamente, al abstraer aquello que hay en común y al deducir resultados, esos eh, resultados pueden aplicarse en diferentes situaciones, se pueden aplicar universalmente. Otra de las características de las matemáticas es su objetividad. Una vez eh, se ha demostrado algo, eh, no hay interpretación posible el resultado es cierto, o bien, es falso, si, ya, si se ha encontrado un contraejemplo, pero, ya digo, no hay cambio posible, no hay eh, interpretación posible. Sobre todo, también, eh, tanto es así que cuando un resultado se ha demostrado, pues eh, ya es cierto para siempre, y eso es lo que quiere decir la resistencia. En este curso veremos diferentes demostraciones, diferentes técnicas de demostración también y los resultados que veremos son mayoritariamente resultados que se han demostrado hace ya muchos, muchos años, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo, pero ese teorema de Pitágoras fue cierto cuando lo demostró eh, Pitágoras, pero también es ahora y se seguirá aplicando igualmente eh, eternamente. Eh, y, por último, otra de las características de las matemáticas es la relevancia que tienen las matemáticas para toda la ciencia, sobre todo la física y para la tecnología. Y eso es no sólo porque el, el lenguaje de la ciencia y de la tecnología es matemáticas, sino también porque las estructuras, las abstracciones que se han obtenido eh, utilizando matemáticas también tienen luego implicaciones en estas otras ciencias. Eh, era erat demonstrandum. ¿Por qué eh, he empezado de esa manera? Porque lo que quería era hacer hincapié, remarcar que lo que vamos a ver sobre todo son demostraciones, ya digo demostraciones como la del teorema de Pitágoras o demostraciones de otro tipo como es por reducción al absurdo, estudiaremos la clásica demostración de la irracionalidad del número raíz de 2 o también la existencia de infinitos números primos y eh, Clásicamente, en los libros, sobre todo antiguos, el que aparecía al final de una demostración eran esas iniciales QED, de era Demostrandum, que era lo que se quería demostrar. Aquí tenemos una de un libro del filósofo Spinoza, pero también tenemos una aquí de eh, Gauss, de un libro que escribió con solo 19 años, o una de la fórmula eh, de Binet, donde, ya digo, aparece el QED.